Hola amigos Nicotecnianos Galácticos, ¿cómo están? Voy a responder algunos comentarios de suscriptores Disculpen la demora, la verdad que estamos arrancando el año Y creo que para todo está como muy heavy Y eso es bueno, así que nada, quiero responder en varios de sus comentarios Que si bien yo siempre les respondo por texto Algunos como esto me pareció bueno este, responderlos por acá Hacer un mini videito Primero agradecerles a todo el mundo por su interés en el canal eh, por dejar comentarios y demás, aquellos que pueda responder buenísimo Algunos por ahí me cuesta entenderlos eh, O por ahí me cuesta hacer una respuesta concreta Pero bueno, intento estar ahí para ustedes Así que vamos con alguno de ellos Tengo por acá estos comentarios, por ejemplo, mira Loli Masuta preguntó eh, Al crear mi propia paleta de colores no se guarda ni se exporta Y al empezar otro proyecto tengo que crearla de nuevo, bueno, Loli eh, Yo estuve probando el tema de la paleta de colores Y no tuve problema O sea, al, al crear la paleta Y al exportarla, sí me pasó Que al exportar la paleta Como que no me dejaba Sí, me dejaba exportarla, pero después como que al, al importarla, como que no podía importarla O algo así eh, Pero sí la podía crear Bueno, estuve probando y no tuve mucho problema eh, Pero bueno, yo considero que no sé, creo que es una cuestión de, a resolver tal vez de escrita Constantemente viste que se va actualizando, tiene ciertas mejoras Algunas cosas pueden por ahí no funcionar del todo correctamente Dudo que pueda ser por un tema de instalación Pero voy a hacer un videito al respecto porque me parece un tema interesante El tema de la paleta de color, es más, todo lo que es con, con respecto al color Es súper interesante para crear una, una paleta de color personalizada eh, Colores que tengan sentido en, el, en esta, con esta cuestión de la... De, la, de nada la triada el color complementario todo ese tipo de cosas está bueno no sé si con esa profundidad pero sí con esto de la este, personalización de paletas así que eh, voy a hacer un videito con respecto a eso por lo pronto yo no tuve mucho problema así que en todo caso eh, probaría no sé me imagino desinstalando instalando el programa nuevamente o actualizando alguna nueva versión por lo pronto eh, Después, lo de, acá Zarco dice, una, un tutorial de la herramienta cierre y relleno. Uh -huh. Interesante, sí, lo estoy usando, no me gustó mucho la función, porque depende del tipo de dibujo que tengas, es como te va a rellenar y demás. Está bueno si tu dibujo tiene buenos contornos, está bien definido, si es un dibujo personal que tenés control al respecto, está bueno como para ir pintando de forma básica. Pero yo mostré en un tutorial cómo pintar con el bote de pintura, eh, con las capas combinadas y demás. Es uno de los últimos bah, últimos videos, no sé cuándo estén viendo este video, pero digo, eh, es uno de los videos de, de pintar sin salirse de la línea. Lo van a encontrar así en el canal y, se, y creo que es más dinámico que esta herramienta, que es una cosa complementaria. Así que otro video pendiente para hacer al respecto, creo que puede servir así que va a estar bueno. Otro comentario por acá, vamos a ver. Mira, eh, nos mostrás cómo simulamos profundidad. Este está bueno, mira, dice Pau. Cómo simulamos profundidad eh, o relieve en un dibujo o patrón. Quiero hacer una simulación de relieve en piedra encrita. Gracias. Bueno, gracias a vos por escribir e interesarte en el canal. Mira, eh, simular profundidad está bueno, es cuestión de luces y sombras. Y lo que es un patrón o un, un, una imagen que se repite constantemente, un motivo, también se le suele decir, eh, también está bueno. Mira, estuve tratando de probar esto con los efectos, con los estilos acá en Krita. Y la verdad que en mi caso no tuve mucho resultado, no tuve mucho éxito. En ese sentido Photoshop creo que es más eficiente. Eh, no me gusta comparar mucho los programas. Pero sí con respecto a esto de los patrones o las capas de, de efectos de patrones y demás Me pareció más eficiente en Photoshop Con respecto a lo que es la ventanita esta de los estilos de capa Que me gusta trabajarlo a partir de ahí Pero, eh, nada, lo estoy me estoy adentrando en este tema porque yo creo que no lo uso mucho tanto para esto de, de un patrón o un motivo eh, Si lo que es relieve y profundidad podríamos simularlo dibujando un poco pero si pudiéramos acceder con una capa de patrones y aplicarle estilos o efectos con los estilos de capa de Krita, como tiene muy parecido Photoshop, podríamos hacer algo súper, súper interesante. Pero la verdad que no me termino de acostumbrar, no le termino de encontrar la vuelta. Me parece bastante complejo, pero bueno, intentaré meterme más al respecto como para poder dar una solución. Más que nada de forma automatizada, porque... Lo que está bueno de estos estilos de capa es que pones un efecto y lo, y, se, y lo toma toda la capa Si no hay que pintar manualmente y ya es medio como bajón eso, pero bueno, se puede Se puede eh, La simulación de, de relieve en piedra, claro Bebel and Emboss se llama en Photoshop o y eh, Relieve, que acá tiene otro nombre Pero bueno, ya te digo, me costó hacerlo acá, voy a intentar eh, resolverlo para mostrar una forma sencilla Como para que no se complique mucho la historia Pero bueno, queda, queda pendiente como otro video Bueno, qué más 27 Days Games <ríe> nombre interesante para el usuario eh, Un video de cómo lograr que tus dibujos tengan el color que se utiliza en los animes Bueno, acá, bueno, gracias por el comentario de Crack Crack son ustedes que se bancan mis videos y mis chistes malos pero acá no entiendo muy bien esto, o sea que tengan el color que se utiliza en los animes No entiendo muy bien esa definición de color que se utilizan en los animes No sé si es un tipo de color más bien mmm, como pastel o medio apagado o colores planos No sé con respecto a qué anime, si me podés ser más específico con respecto a qué anime eh, Sería mejor porque anime hay un montón, a mí me gustan cierto tipo de animes Así que bueno, no lo sé eh, pero podríamos ver, depende de qué tipo de dibujo que me decís Podría haber de hacer algo así Así que dale, no hay problema A ver qué otra cosa mm, César Luengo dice Quiero cortar... Quiero... Ah, ah, mira, él hace una pregunta Pero esto no es con respecto a Grita, Sino que es con respecto a Inkscape Y me pregunta, quiero recortar... Va, uh, en realidad el comentario lo hizo en un video de Inkscape Así que entiendo que es eso Pero quiero recortar una imagen con Bezier Pero luego de eso me dibuja una figura Bien, en realidad en Inkscape eh, lo que estás haciendo es trabajar con vectores Y recortar con un, con un besier, o sea con una línea Es como que yo en primer lugar lo entendí Como que querías hacer una selección con un trazado Y bueno, después recortar y demás Lo que entiendo que, que podés hacer O te propongo que podés hacer y puedo hacer un video al respecto Es generar una máscara eh, con una forma bezier, Es decir, hacer una formita y recortar a partir de eso Pero no es que estás tal vez recortando o trozando Que podría llegar a ser en, en Inkscape eh, Pero bueno, no, no, te, no entendí muy bien del todo la pregunta eh, Así que bueno, intentaré responderte con algún video Dándote algunas posibilidades Pero si me sos so más específico en cuanto a... Um, a la pregunta, mejor te puedo ayudar mucho mejor. Bueno, ya las últimas, mira. Dice Ezequiel Trevisi, en Photoshop puedes aumentar el tamaño del pincel y la dureza con el mouse y el alt, es cierto. Y en Krita puedes aumentar el tamaño y la transparencia con atajo de teclado, sí, es, es cierto. Pero ¿cómo modificás la dureza con un atajo de teclado en Krita? ¿Hay opciones para esto? Bueno, eh, gracias a vos por escribir. Mira ese, la verdad, te soy sincero. Me encanta Krita para dibujar, creo que tiene muchas cosas muy buenas, inclusive los pinceles. Ah, y ya les estoy, les estoy avisando una cosita, mira, con respecto a eso. Estoy actualizando la web, o se viene una actualización, y en esa actualización, como también en futuros videos, voy a regalarles pinceles para que puedan instalar acá en Krita, así que estén atentos, paséense por la web, o dense una vuelta cada tanto, tanto por acá, porque tengo un método como para que puedan obtener pinceles nuevos, eh, así que bueno, espero que les guste Con respecto a lo de la dureza Es cierto, en Photoshop con el Alt Y clic para un lado y para otro agrandas Y para arriba y para abajo Es el tema de la dureza Acá no encontré esa función No encontré esa función Y para hacer el pincel difuso mmm, Tampoco la encontré Lamentablemente tampoco la encontré De hecho entré en lo que es la configuración del pincel Mira Déjame mostrarte un segundo Por ejemplo eh, porque el sistema de pinceles está muy bueno. ¿Ves? Por ejemplo, este pincel. Ahí está. Este pincel, ahí está el pincel. ¿Ves? Entro acá en los pinceles. Y esto es como bastante complejo, el tema de los pinceles. Y acá toca, bueno, nada, venir y empezar a buscar, mmm, tal vez acá en suavidad, ahí está, activo el check de suavidad y tal vez probaría trazo borroso. Y ahí iría como viendo... Hasta, hasta dónde puede quedar. La verdad que me resulta un poco complejo el tema de pinceles acá en Krita Me resulta más sencillo en otros programas. Eh, sí, podríamos configurar nuestros pinceles como para que sean como quieras. O en base a uno ir modi en modificarlo. Eh, pero el pincel actual. Hacer que tenga los bordes difusos. Eso no lo he logrado. Así que es una lástima. Lo que sí. Sé y tengo un video que no sé si ya salió o está próximo a salir Que ya está hecho el video en realidad Es cómo hacer para difuminar los trazados Entonces haces todo un dibujo, un trazado Y se puede difuminar Hay dos métodos Que es a través de filtros Y otro a través de, de, de, de difuminarlo como si fuera con el dedo Pero puede que la compu se cuelgue Depende cuánta RAM tengas y demás Así que nada, eso es una lástima eh, pero bueno, nada, yo creo que ya configurando los pinceles de una forma, eso es como la alternativa rápida: tenés el pincel ya difuminado y listo. No es que difuminas un pincel, salvo que bueno, te metas muy a, a fondo en las configuraciones de pinceles. Que me resulta un poco complejo todavía la parte de configuración de pincel, pero bueno, yo sé que todo mejora con el tiempo en este programa, por suerte. Otra pregunta ya de las últimas A ver Eh... K. Bueno <ríe> eh, Un video... Ah, sí el, Me pregunta por el video de la tableta Que uso la tableta esta que yo tengo Acá, que les enseñé Es una de las que recomiendo mucho Para arrancar a dibujarla Fíjate lo que dice ahí, Star G430S No la recomiendo por nada en particular ¿eh? De hecho, <ríe> ni me auspiciaron Todavía ni nada, el día que lo hagan eh, voy a seguir diciendo lo mismo que estoy diciendo hasta ahora Y lo digo simplemente de corazón Porque creo que es una tabletita Que está linda para arrancar a dibujar Y muy económica Y eh, me pregunta esto Fíjate, le pasa algo raro con, el, con, con la tableta esta Dice que el lápiz se marca hasta cuando no toca la tableta Bueno, claro, bueno Acá yo lo que entiendo Primero, no sé si es esta tableta a la que se refiere Yo entiendo que sí, que tiene esta tableta Y le pasa esto Después no sé qué sistema operativo usa eh, y después no sé cuánta configuración utilizaste para esta tableta pero lo que entiendo es que está viendo está viendo un error de, de configuración algo en la configuración está viendo no sé si de el programa de la tableta como tal o tal vez posiblemente de windows porque mmm, por ahí está tomando la tableta como si fuera un mouse no como una tableta y cada movimiento entiende que es como el recorrido del mouse Entonces te está trazando eso sin querer Así que es algo a nivel de configuración Ya te digo, mira a ver, déjame ver Yo acá tengo Windows 11, me estoy acostumbrando también Pero por acá abajo cuando conectes la tableta te va a aparecer A ver si puedo configurar lo que es Tiene eh, por acá, ¿ves? Acá, menú lápiz Mostrar el icono en el menú lápiz ponerle que sí, ahí está, cuando esté enchufado bueno, debería enchufar una y fijarme. A ver, dame un segundo, dame un segundo. Bueno, ahí me tomé 10 segundos para conectar mi tableta, pero tengo la tableta conectada y no veo que esto esté activo. Así que no sé por qué no me muestra esto. Pero en tu caso, si tenés este iconito del lápiz, fíjate darle clic derecho, tratar de configurarlo, tocar alguna cosa de estas, porque posiblemente esté habiendo un error con respecto a esto. La verdad que desconozco. Y después con respecto a la configuración de la tableta, como bien marco en el video, podrías ver, no sé si el tema de la sensibilidad o qué. Eh, pero bueno, nada, eh, por ahí va la mano. Así que es algo más bien técnico. Fíjate con alguien que pueda asistirte a nivel técnico de la compu para configurar eso. Y ya te digo, creo que tenés esta tableta, no lo sé. Mm, pero bueno, va por ahí la mano. Espero que un poco te, te guíe la... La respuesta que tengo para darte Y creo que me queda la última por acá Ah, mira, Henry Solorzano Me pregunta AutoCAD para diseño de piezas O sea que un, un, Hacer un video de AutoCAD Bueno, en realidad eh, Este canal, Nicotecnia, está pensado para Programas gratuitos, libres y eh, que, que puedan ayudar a, a incursionar En este tema creativo, de la creatividad Así que AutoCAD Lamento decir que no No podría hacerlo, por dos razones Primero porque es un programa de pago, si bien digo, sí, AutoCAD, de Autodesk, está bien. Y segundo eh, porque mmm, diseño de piezas. Mmm, Sabes qué? tengo unos videos en mi sitio web de Tinkercad. No te digo que es muy parecido, pero más o menos por ahí puede ir la mano. Así que nada, te la debo. Con respecto a eso... Lamento decir como que no podría hacer ese contenido, por lo menos ahora eh, Bueno, nada, no tengo muchos más comentarios Después tengo algunos otros en el canal Pero son otro tipo de preguntas o bueno, o comentarios Me, me pareció bueno mostrar estos Espero que no se haya alargado mucho el video Quedo pendiente Ah, me pidieron por ahí más dibujos eh, en Krita De cómo dibujar y demás Sí, tengo muchas ganas de hacer eso Así que estoy acá viendo los comentarios Así que bueno, nada, eh, me gustaría que, que dibujemos juntos. Y es más, me gustaría ver sus dibujos, ya les dije, que me etiqueten en Instagram. O que me envíen sus dibujos si quieren. O es más, me animo a, a dibujar sus dibujos. Así que con eso también está, está bueno para que lo hagamos. Bueno amigos, no mucho más. Perdón por la extensión del video. Quería estar un rato con ustedes. Y bueno, espero encontrarlos prontito por ahí. Este... Para hacer más cosas, si les parece. Así que bueno, déjenme en los comentarios qué les parece, opiniones y demás, y lo vamos viendo. Dale, listo, un abrazo para todo el mundo. Chao.